Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol Gol, Gol, Gol Es Rafa Gol Rafa Gol Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos, Dios les bendiga a todos, aquí estamos para presentarles el superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión, el debate que realizamos todos los días de lunes a viernes de 12 a 3 de la tarde, tres horas de pura candela, el 910 en el AM en la ciudad de Medellín, la voz del río grande Portodelar, todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín, y los domingos en vivo y en directo a través de Tele Antioquia. TV en grande... ...bueno, inició la Copa América... ...Direct ...pues bien, queremos decirle... ...que Colombia jugó ayer... ...se estrenó... ...la selección de Queiroz... ...ya no es la de Peckerman... ...y bueno... ...una de las asignaturas que tuvo pendiente... ...el señor Peckerman... ...que siempre se las dijimos aquí de frente... ...señor Peckerman... ...si usted es tan berraco, gánele a su país... ...nunca pudo ganarle a su país... ...claro, nos vendió dos veces... Una para salvar a Martino y la otra para salvarle de la soga al cuello que la tenía el patón Bauza y perdimos misteriosamente los partidos. Pero antes de que se jugara el partido, aquí le dijimos, señor, no vaya a vendernos y nos vendió, perdimos. Pues bien, ahora llegó el nuevo técnico y de una, de una, de una, de una, de una fue dando, colocando a Argentina donde la tenía que colocar... Porque siempre lo he dicho, tenemos materia prima, no teníamos materia gris, ahora parece que sí tenemos materia gris y tenemos suficiente materia prima con que ganarnos la Copa América. Pero bueno, eh, después de ese fabuloso resultado del 2 a 0, pues Colombia en el primer tiempo tuvo la pelota, manejó el balón, llegamos siete veces, o, o hubo siete llegadas al gol, 5 de Colombia... Y dos del equipo argentino. Colombia manejó, pero no supo definir. En el segundo tiempo, Colombia le entregó la pelota al rival, le entregó la pelota y el campo. Y Argentina se nos vino encima. Y se nos vino encima. Hicimos ocho llegadas para gol de Argentina 2, de Argentina 6, Colombia 2. En el segundo tiempo. Cuando mejor jugaba Argentina, llegó el gol de Colombia. Colombia llegó dos veces, en el minuto 25 y en el minuto 40. En el minuto 25 con el gol Con el golazo de Roger Y en el minuto 40 con el gol de Zapata En la etapa complementaria Pero pues, de esta Copa América vamos a hablar También vamos a hablar de Nacional y Medellín Nuestros equipos antioqueños Pero principalmente la Copa América Direct TV, De la Copa América Direct TV, Que empezó con el pie derecho Colombia Ya vamos a conocer los resultados Ganó Brasil en su debut y en fin, ¿qué jugadores les gusta? ¿Quién no le gustó? A los polemistas, de esto vamos a hablar en algún momento Porque el debate lo presentamos a hasta ahora Invitando a las personas que nos llamen, nuestras líneas telefónicas Para que llamen 232 4604 01 8051 5015 Y estaremos entregando, mire, todo para el papá, solo sombreritos para los papás Hoy en el Día del Padre vamos a estar entregando el sombrero de Punkrom. A todos los padres que nos llamen a la línea 232 460401 8051 5015 Bueno, y seguimos en el debate. Y el debate lo presenta... Ah, no, el debate no, va a presentarle al hombre que está monitoreando el chat, que está interactuando con todos los hibernautas y que tiene una pregunta... ...que es la pregunta de Rafa Gol, pensando en grande, con la cual vamos a sortear los premios... ...le damos la bienvenida hasta ahora a Don Elkin Lambo, bienvenido... Hola Don Rafa Gol, el saludo muy cordial para usted, feliz día del padre... ...para mis compañeros padres de la radio deportiva y de televisión en Antioquia y en Colombia... ...para ustedes los internautas, los televidentes, la pregunta pensando en grande con Rafa Gol... ...inicia la Copa América, ¿cuál es el, ex, el seleccionado... ...con mayor cantidad de títulos en Copa América y cuántos tiene. Un amigo mío lleva dos meses diciendo la selección y diciendo cuántos títulos acumula esa selección en la Copa América. A propósito de Copa América, vi un equipo bien confeccionado y no es por darle varilla al técnico anterior... ...por igual nos lleva dos mundiales, pero un muy buen equipo confeccionado... Y con jugadores que marcan la diferencia, Roger Martínez ingresó por lesión de otro jugador, para quien habla la figura, William, William Barrios, Wilmar, mejor, se comió la cancha. Y David Ospina, como dice don Rafa Golinares, cuando Argentina estaba atacando, fue salvador del equipo colombiano. Bien por Colombia se le gana al rival de nombre. Hace 20 años le ganaba Colombia en Copa América la selección de Argentina y hace 12 años... Eh, en todas las competiciones no se le gana y por fin se le ganó. Tenemos una nota exclusiva con hinchas de corazón en un barrio muy bonito de la ciudad de Medellín. De Nacional llegó Juan Carlos Osorio, pararon bolas los directivos porque el hincha de corazón verdolaga en su mayoría... Pedía a Osorio como técnico de Nacional, ahora la asignatura a contratar jugadores. Ocho posiciones, dice el técnico, se necesita en Atlético Nacional. Ya han llegado dos jugadores, esperemos el resto. Y del Medellín, señores, pasan los días y las contrataciones, que Los hinchas están esperando. ¿Quieren vender abonos? ¿Quieren que se llene el estadio? Inviertan, porque si uno en el fútbol no invierte, no pasa absolutamente nada. Este es el súper debate, señoras y señores. Bueno, muy bien, Don Elkin Labo. Ya viene el debate de Colombia, la Copa América. Realmente es satisfactorio ganar, claro que nos gusta ganar. Además, los goles de Colombia estaban en el banco. En el banco estuvieron los goles de Colombia. Y otra cosa para analizar en estos partidos de la Copa, definitivamente el VAR, señores de la Confederación, hay que colocarlo con B de burro. No con B, la vidental Con B de burro Porque realmente parece que los que manejan el bar O son drogadictos Y me da pena con las personas Que a lo mejor son adictas O son borrachos Porque uno tiene que estar loco Tiene que estar borracho O tiene que estar drogadicto Para que a los seis minutos Le cometan la falta a un jugador Como Luis Fernando Muriel Y el bar Bien Gracias Y ese muchacho lo sacaron en seis minutos de la Copa América Se tuvo que ir lesionado Porque el árbitro un inepto Y los del bar peor Entonces es bueno que la confederación vaya definiendo Si ese bar Porque en el mundial no sucedió lo mismo Porque ese bar parecía en el mundial Que lo hubiera patrocinado la reina Isabel Y ahora parece que el bar aquí Pues no es un bar con B la vidente Sino con B de burro Porque parece que allá hay gente O que están borrachos O que están idos ...y no aplican la norma ni el reglamento... ...un caso concreto hoy... ...en el partido con Ecuador... ...al muchacho de una vez... ...le sacan la amarilla... ...y el VAR llama y dice que no, que es roja directa... ...y en el mismo partido más adelante... ...hay una falta más descalificadora que esa peor... ...y el Ver gracias... ...ni siquiera una amarilla para los charroas... ...entonces el VAR con B de burro... ...es el que deben de colocar en la confederación... ...porque así están votando corriendo... ...están perdiendo tiempo...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 Patrocinio, Megaventos, Derechos de Televisión La publicidad en todas las vallas electrónicas En los partidos de fútbol Usted la podrá tener llamando en Medellín 444-6529 444-6529 De Global Sport Y ahora sí el debate Lo presentamos a nombre de DirecTV DirecTV En la Copa América Patrocinador de la Copa América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 Muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar Yo primero voy a esperar que los guardianes, los paladines de la verdad, de la justicia, de la moral Hagan pronunciamiento sobre la salida infame que le hacen a Muriel de la Selección Colombia y de la Copa América ¿no? Porque aquí un muchachito del Nacional cometió un error en un partido y pedían lo mínimo era que lo extraditaran a Afganistán, ni siquiera Estados Unidos, que los talibanes lo juzgaran porque no merecía más. Lo mínimo era juzgarse por los talibanes según los guardianes de este programa de la moral, la verdad, las buenas costumbres y el camino correcto. Pedían para el pobre Reyes, bueno, extradición. Eh, sí, bueno. Y es que es bueno recordar eso porque son coincidencias que se dan en el fútbol permanentemente. Colombia muy diferente ayer, un equipo muy comprometido. ¿Cómo es que dicen los tácticos que saben tan? Eh, presionando, presionando en todos los terrenos. Argentina nunca tuvo sí. por donde ponerlo. Dijiste un mínimo. que ganaba Argentina 1 a 0, Dijiste ponerle. que ganaba Argentina 1 a 0, Luciano. Dijiste ya. que ganaba Argentina. Espérese, señor Osorio. Oh, Muchas gracias. Ahí lo ve. Se, Se tiene que, mucha risa. Vos no. dijiste que ganaba Argentina en la cera. Ah. Lo padre? que dijo el viernes. ¡Ah, que ah, dijo, dijo? Colombia perdía. ¡Ah, no. ¿Y qué? ¿Y eso? Colombia perdía? ¡Ja, ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Colombia perdía? ¿Y ¿Qué ¿Y eso? ¿Y No, no, no. Ya, ah. sáquemelo del aire por... Y me le cierre el micrófono. Por favor, sí, a Luciano. Ah, ah, ahí está pintado. termina ah. Luciano. No, pero si está en el aire todavía, ¿qué no, no, hacemos? No. ¿Qué hacemos? no, no, no. Sáquemelo del aire al señor. ¿Qué hacemos? Me lo saca del aire y me le cierra el micrófono. No, no, no, no. No, no, porque... ¿Qué hacemos? Ya, ¿qué... Se... El Usted tiene amarilla, señor Osorio. Y si se quiere ir, qué pena, lo sacamos. No, me voy a reír todo el programa. Dele. No, ¿qué hacemos? Ahí estás pintado. Eso es lo que es él. No, es que 1 a 0, 1 a 0. Argentina. Voy a ver si puedo terminar mi intervención. Si el uruguayo le da la gana y el payaso de rigor le da la gana, voy a ver pues si puedo. O si no, que sigan ellos 1 no, a 0 Argentina. Siete cargos. Que, cargo, que siga el cargo. señor. El señor uruguayo que siga pues. Que siga pues. Termine. Haceme Hacerme cargo de qué? De 1 a 0 Argentina. Y ustedes acertaron ¿Quién dio más de una diferencia de es un gol, Yo dije 2-0. Yo dije 3 0 2-0 y, y está grabado. Dije 2-0 y está grabado. No, Vaya, Rafa dijo 3-1. Tengo todos los marcadores de los compañeros. Rafa dijo <tose> 3-1. qué? 2-0, dije yo. La voz dio 2-1, creo. Eso no Eso qué tiene? Eso que no, tiene. Le voy a decir una cosa. Si fuera así, entonces díganos en qué número sí. va a caer el maloto y sí, todo sí, lo compramos claro, y sí. de aquí en adelante claro. todas y las apuestas también. las vamos claro. a ganar porque claro. eso es un problema no, yo qué dije para mí, que Colombia... ese de fútbol sabía Sal. que este era el partido a ganar sale un este tipo... era el partido a Salar. ganar un tipo Ajá. de charro Es que yo acierte hombre eso es serio de, de, de, la, de, de líder de la verdad las buenas costumbres y la moralidad eso es serio un comentarista deportivo ¡Ja, <risas> Pero anda mira las apuestas ¿Cómo está? Es que a mí no tiene me importan las apuestas, apuestas? ¿Cómo Es que estaba? a mí no me importan no las me apuestas? apuestas Porque quien sabe de fútbol analiza A mí qué carajo me importan las apuestas Qué carajo me importan las apuestas Yo sé de fútbol sí, Y sí, el que más sabe más de fútbol más. Sabía que Colombia les podía ganar Saber Argentina, mucho de fútbol no, ¿Termina para, el... mí, para mí Para mí como para todo el concierto americano Fue una sorpresa absoluta La victoria de Colombia No vamos a decir mentiras sí. ¿Quién estaba seguro que Colombia ganaba? ¿Quién yo. estaba seguro? Yo. El sabio, el sabio, el, el charro, no el risueño <risa> Ahí está, no, ahí está no, el que no, Qué bobote hombre, qué bobote Brava, no. un debate con estúpidos es no, muy verdad no, no, no, no, Por lo no. tanto me retiro que los sí. imbéciles ¡Gloria a Dios! En la mesa de la polémica, saludos ¡Dile el charrúa! No, no, saluda a don Gustavo a don, No, no, no, lo tiene argumento, Gustavo, se retira no, fuera, no, ¡Fuera! Don, don Rafa. usted se queda callado. ¡Fuera! No, Hola, don Rafa, ¿qué tal, la compañeros televidentes? Lo eh... iba a presentar a usted, pero por ¡A mí no me presente eh... no, si, no quiere no me, presenté si no, no quiere! ¡No me si no quiere! ¡Pero el que en esta mesa no, puedo hablar de fútbol. Like. Eres no, no, no es El único que muy difícil No, no, hay no. debate. No, no, hay debate. Así es. Vamos, yo a decir la verdad. le a Argentina. Que es No Porque le a Argentina. Así la palabra día. Ay, hombre, la verdad. En lo que hemos llegado a Qué barbaridad, es eh, eh, eh, una de falta de, de, de respeto a de decir de que es el único que puede hablar de fútbol. Sí, de el resto lo, estamos pintados sí, en la pared. No, no, no, nuestra. olvídese, vamos olvídese, si olvídese, ver, olvídese, olvídese. Eh, Quiero hoy reconocer el tema de eh, Yesurum, porque fue el único que se bancó a, hace cuatro o cinco meses por, por, por, por el técnico Queiroz Y entonces, es la única selección. Los de Es la única selección. Es la única selección suramericana que tiene un técnico europeo. Es un técnico europeo con jugadores europeos Atravesó el Atlántico 10.000 kilómetros Y tiene su primera experiencia en Sudamérica Un técnico que realmente Para el común de los técnicos En Sudamérica después del partido Contra Argentina realmente impactó Hoy dice, es una, un equipo que ahora sí juega algo en nuestra selección colombiana de fútbol Indudablemente vienen los periodistas argentinos aceptando el dominio de la selección colombia en todos los aspectos, pero hubo un payaso en Argentina, Pablo Carrosa, ¿no? que comenzó el, a decir el, el que de el jugador colombiano fue malintencionado como siempre, que lo de Falcao es un mala leche, eh, pone cara de bueno, habla con un pastor y, y la pasa rompiendo a, a, a los rivales, cosa que no es así, simplemente por una, un, un choque con Leandro Paredes. Es el mismo periodista Rafa, y sí, compañero entrevistente, somos no, que criticó a Fernando Quintero, que lo trató de pinta de carnicero, fútbol, papi, pinta ame, de verdulero, fútbol. etcétera, etcétera. Entonces, del eh, concierto de que le dimos Loco a Loco. ayer a Argentina, del concierto de fútbol que le dimos a la Argentina, que ¡Ah! el técnico No, es que ocupándonos de unos carroñeros argentinos. Ah! Hombre, hable no, yo, yo, el único que sabe de yo fútbol. Soy, yo eh, soy, María, de, de, a lo que hemos llegado. Yo el soy. único que sabe de fútbol. El único, que sabe de fútbol. María? El único. en esta mesa, el pues, único. Ay, hombre, pobre María, Diablo. Pobre se he me, sí. me he preparado para sí. eso. Me he preparado ya, para eso. La próxima que dicho. Aquí nadie ha dicho वाले esos cursos. ¿Cuáles cursos? Porque Colombia le ganó a Argentina. Yo lo lamento mucho, pero la próxima doy de roja si me toca terminar el programa solo con el cursos, charro con Juan Dios yo lo, que le sí, lo voy le pero si lo a pedir, el favor, Gustavo Uperi le usted se Upey controla o se va el, el y usted se en, controla en, en o días. se va punto ya Calle, bueno Uf, señor Uf, González es, ya el, el módulo termina Uf, y es, sabe qué tiene le Ale, el partido hermano sí, el módulo táctico que utilizó <ríe> Quiroz de ese 4-3 aunque él dice yo, para mí lo importante no es el módulo dice ¿no? es los procesos defensivos y ofensivos pero en mi selección Colombia en la selección Colombia en la selección Colombia quiero combinar las cinco 6 ese ¿no? posición posesión personalidad pase y presión la presión terrible que Se le hizo Colombia la, la, la presión terrible que le hizo Colombia a la Argentina allá en la misma en el mismo sector cómo le robó el balón la cantidad de oportunidades que tuvo la selección Colombia en el primer tiempo y pero también cursos. lo que dice Rafa <risa> en el segundo tiempo fueron 25 minutos críticos de Colombia suf, sufrimos los 25 minutos del minuto 46 al minuto 71 cuando viene el primer gol de la selección colombiana de fútbol la entrada de, de Paul, por el sector izquierdo, sector derecho defensivo de la Selección Colombia, descompuso la defensa colombiana, pero por fortuna llega ese gol colombiano oportunamente y ya Argentina se cae completamente y luego ya llega nuestro segundo gol. Muy bien, la Selección Colombiana de Fútbol, la categoría de la mayoría de los que juegan en Europa, su nivel eh, eh, futbolístico ¿Cómo te técnico. pareció Estefan Medina? La... Pues el primer tiempo aceptable, el segundo tiempo cuando entró De Paul regular. Mira que entró De Paul y desequilibró sí, sí, esa zona. Sí, sí. Sobre sí, esa zona. Sí, sí, sí. Yo claro. me la jugaría con sí, Arias. Yo sigo sí si claro. Arias sí, de ser lateral de la selección claro. colombiana de fútbol. ¿Cómo te no, parece? De, de, de, de, de Paul sobre ese sector Ay, desequilibró hombre, la Dios. selección colombiana de fútbol. Ese es mi concepto, sí. mi estimado González, pero la selección colombiana muy bien indudablemente como uno de los favoritos para el remate de esa Copa América, mi estimado Rafa. Bueno, a saludar a Juan Diego Ya ves. Bueno, yo me voy Listo, ¿Sí? si usted ¿Sí? ¡Vamos para bueno, afuera! Ya, bueno, afuera. Vigilancia, vigilancia. Vamos afuera. Vamos para afuera. Vamos, vigilancia. Vamos, vamos, vamos, vigilancia. Vamos, vamos Vamos. Vigilancia. Vigilancia. Vigilancia. Vamos vigilancia. Vamos a Y quiero aclarar que el señor se da porque le da la gana. Aquí no se le ha sacado la tarjeta roja se le mostró amarilla y la amarilla porque da, no da la pérdida palabra, de la palabra, punto, la punto, al señor se va porque él quiere ir y porque es que esto es de respeto también, entonces le saqué amarilla porque entró grotescamente y le íbamos a dar la palabra, pero después, después de que los demás hablen, porque él entró saboteando el programa, él se quiere ir, se va por voluntad propia, pero la roja, donde siga la tenía asegurada casi, a ver, Juan Diego Arroyave, sigue usted. Muy bien, Rafa, buenas noches, saludo para usted, para un abrazo muy especial para todos los padres de Colombia hoy en su día, como recuerda don de Arroyave, lo opera hoy. Bueno, yo no sé, ¿será que podemos hablar de fútbol? Que es que el único que puede hablar de fútbol aquí es el señor que se fue. Por eso lamentamos que mm, se sí, haya ido sí, si no puedo usted hablar usted de, ganado, de fútbol. señor González, que usted también está Si no puedo hablar ah. al de, al de fútbol, de la pues torneza. hombre, qué tristeza. Sí, qué triste, si no puedo hablar de fútbol, bueno, pero vamos a tocar un poquito a ver si podemos. Sí. Pero me parece, Rafa, que todo estaba muy claro. O sea, lo de Colombia-Argentina se define en dos cosas sí. muy puntuales. El hoy de Colombia, el hoy del equipo colombiano, individualmente hablando, colectivamente hablando, Argentina lleva Copas América, hace mucho rato, Mundial de Fútbol, tratando de ubicar un equipo. ...de consolidar una nómina y no han podido, ni con el uno, ni con el otro, ni con este, ni con jugadores de, de ningún lado. Hace rato viene que eh, en, ese, en esa unificación táctica de ubicar un equipo que sea sólido, que sea fuerte. Entonces, eso estaba cantado, eso estaba cantado. Colombia iba a ser superior a Argentina y lo logró. Colombia anda en muy buen momento, qué bien por eh, Roger Martínez... Qué bien por los jugadores que utilizó el técnico Queiroz, el momento que vive, por ejemplo, Estefan Medina, magnífico, excelente lateral derecho el con, el, con, con, Colombia. con Colombia. Nos parece también que Wilmar Barrios, para mi concepto, la gran figura el del partido, el mejor de la cancha que para fue, mí fue el, el que borró totalmente a Messi. Entonces, son cosas muy puntuales, los momentos son claves. Por ahí hubo un técnico que decía en una oportunidad, el hoy de los jugadores a ah, importante que es, lo criticaron en su momento, pero mire que para verdad es el tiempo. Hoy, Colombia, con ese momento que tiene, con los jugadores, está logrando y va a llegar a un nivel muy alto en esta Copa América, don Rafa Goli. Bueno, nos perdimos a Gustavo. Sí. La, no. la sabiduría, el rayo de luz del sí. programa. Sí. Sí. Señor, <risa> señor Chava, el rayo de luz que el programa Lo felicito, necesita. ganó la selección uruguaya, <risa> pero no me gustó lo del ¿no? Muy buena la camiseta uruguaya. Realmente lo del bar ¿no? hoy, lo del bar hoy. Nuestro Cuatro, equipo más. a un muchacho mm. del equipo cuando ustedes cometen una falta peor y ahí sí se hicieron los locos, los del bar. Bienvenido, Charroa. Bueno, primero, eh, feliz día de los padres para todos los colombianos y el agradecimiento, como siempre, por estar ahí observándonos a través de teleantioquia Antioquia. Segundo, volvé, Gustavo. Te queremos. Volvé. Sí, tercero, no, vos, no, tercero, no, tercero, ese tercero, tercero ¿no? ustedes son una manga de amargados, en no, vez de estar contentos con no, que ganó no, Colombia, están amargados y buscándole la quinta pata a la no, mesa, no señores, no, yo no. ganó Colombia, ganó yo bien. Ganó bien, Colombia. le ganó a la Argentina, pues a mí no le ganó a cualquier ahí. selección, le ganó a Argentina. Lo, presionó, lo presionó desde el primer momento, no. no lo dejó jugar a Messi, no le dio tranquilidad a Armani. Muy bien Colombia, la verdad, muy bien Colombia. Me animo a decir que si sigue en esta senda, que si Colombia está para cosas sí. importantes. De y de el acuerdo. que sabe de fútbol y analiza, se da cuenta de que Argentina está en una reestructuración. Porque está así, con un técnico que la verdad no pero lo si conoce ni la madre. No hace cuánto? El payasito Aymar, que lo ayuda a Scaloni, pero entre los dos no hacen uno. Es la verdad. Y Argentina depende de Messi. Y cuando lo presionás y lo marcás a Messi, se terminó Argentina, porque Di María jugó. La defensa de Argentina, horrible. Y el arquero Armani ni la vio, la verdad, ni la vio. Entonces bien vi Colombia, 2 a 0 y podía haber sido por más. Hubo un momento en donde sufrió el partido justamente porque Argentina intentó, pero no pudo. No pudo, fue muy superior, muy superior Colombia. La verdad me encantó ver el partido y grité los goles como si fuese un colombiano claro, más. No. Qué Qué honor. Honor. Y otra cosa, y otra cosa, Qué el 4 honor. a 0, el 4 a 0 de hoy fue a media máquina. Sí, y frente a Ecuador. Ah. A media máquina. A media máquina. Un podíamos haber hecho mucho más. Ustedes, ustedes hablen cuando no, tengan 15, hombre, 15 copas. Mucho. Eh. Por no. ahora, el que tiene 15 copas es Uruguay. Yo 15. Ustedes ah, ah, tienen no tan solo... Un... No, no, es la verdad. Acá el rey de copas. El rey de Y Ecuador. Ecuador viene de perder. 3 a 2 con México. México los tiene de hijos, ustedes, hace años. Es la verdad, es la verdad. Viene de perder 3 a 2 con México y de empatar con Venezuela 1 a 1. Así que Ecuador, Ecuador tampoco hay que menospreciar. que pasa es que Uruguay fue muy, pero muy superior a la selección de Ecuador. Y ganamos 4 a 0 y podíamos hacer es mucho más. Por eso es un, un equipo. mucho más. ¿De la mano de quién? Mucho más? ¿De la mano de quién? De la mano del maestro Tavares Eso, me hace gusta escucharlo Hace años Así, ah, sí Hace años ah. Tenía que salir que no? de la selección Tenía echando que estar a a un Como sos campeón Para echar los técnicos Y dándole la es que oportunidad no A gente acá, nueva Lucio ¿A, Pero a no le interesa Uruguay? Si sí, sí, están los nada, amigos pa. Aquí estamos hablando para de para vos no te interesa Uruguay A No, no, no sí. no te interesa Uruguay A mí sí Cuando vos tengas 15 copas Te programas de Medellín De Medellín Colombia Medellín, Colombia Yo 15 ¿Vos cuántas? Velosa, la verdad, pero de la Copa, el lado, rey de copas Charrua? sigue siendo uruguay y van Charrua? a tener que correr mu copas, mucho por detrás. Charrúa, tiene cuántas copas? 15 copas. 15 copas. 15. Y eso es correcto. Y bueno, pero ya respondí la pregunta. Y eso es pregunta. correcto, pero, bueno, pero resulta ¿Para? que uno dice que Colombia? Colombia pierde con Argentina, eso sí. Colombia no tiene ni Bien Colombia, copa, bien no Uruguay, es... buen comienzo, <risa> buen comienzo <risa> de ambas selecciones lo que cualquiera. Bien ya. Colombia, bien Uruguay, mal Brasil, muy bueno, mal Argentina. Me acabo de enterar que el señor Osorio no se ha ido. Yo le pido al señor Osorio que se baje del bus donde está, de la soberbia y vuelva al puesto. Y ya si lo echamos o... Oh, si hay que sacarle la roja, le saca, pero a usted sí ha ido sin a la ver, roja. Entonces, libertad, la gente está pidiendo su concepto, señor Osorio, vuelva y deje la soberbia, que usted es un hijo de Dios. <risa> ¿Un hijo de a Dios? Ver, sí, sí. O si no, aquí por el interno me están diciendo que me van a mandar, ¿verdad? Eso ahí viene... Uy, un hijo de Dios. Aplaude Cuello. Aplaude Cuello. ¿Qué aplaudí yo, mamadera? Aplauda, ¿Por qué yo tengo que aplaudir yo? Aplaudí, cuello. Lo estás pidiendo. Vos, va, lo estás carlilo, pidiendo. Yo no aplauso a los... Tengo con los compañeros que son unos esquiroles. Nada, fuera. ¿Cómo nada, si yo pedí que volvieran. Sí. ¿Qué estás diciendo? Excepto el Charrúa. Ah, le toca okay. hablar la de bono, Colombia, la señor, la señor. Osorio. Diga lo que tiene no. que decir, sea no. respetuoso, no, no, preciso y conciso. Pero, presión, pero riéndose, riéndose no, no, con no, esa no, no, simpatía. Colombia, no, no, no. Colombia, Colombia no, no, no, tuvo presin, no. Colombia, Colombia tuvo, ¿Tuvo? presin, Colombia Colombia ¿Raro? le hizo presin <risa> a la Argentina desde el, no el minuto uno, desde el minuto uno. Es más, en el primer tiempo no le vi la cara a Messi. En el primer tiempo no le vi la cara a Di María, en el primer tiempo no le vi la cara a Agüero, porque Colombia presionó arriba, eso se llama pressing, cuando uno va con los 11 a presionar. Y con los 11 defiende Se llama Presin Presin Para que vaya aprendiendo Señor González Sequea Y usted está muy viejo <risa> Yo Para no, no saber eso. qué es Presin No, pre es que el cambio le pagaron el curso el, el, de perito Morales pressing, No me lo pagó don Gustavo pressing, Y por eso no fui El Presin para explicarte parroquialmente Para que entendas Es ir engallada Ay, sobre no, la pelota Y sobre el contrario Y sobre el no, contrario no, no, no. Y por ese Presin Y por ese Presin fue Que el señor Armani lo hicimos equivocar cuando él tiene que tirar la pelota uh, porque no sabía dónde, a dónde la podía poner no la reventó uh, y sí se la tiró sí a un sabe. compañero y ahí es donde Falcao sí, sí García sabe. ese es el verdadero presil uh, Falcao García le roba una pelota ahí en el área al jugador de Argentina y se la tira a James eso era gol lo que pasa es que James Obrador dejó pasar la pelota uno, un metro más si él le pega cuando recibe la pelota es gol, es gol Así que Colombia jugó un partido casi perfecto. Eso que escuché acá de Velosa... Que la pasamos mal en el segundo tiempo a 25 minutos Pues claro, es que el rival tampoco juega Ustedes han visto algún equipo que tenga la pelota a los 90 minutos Sería un equipo que juega solo, sería un equipo extraterrestre Entonces nosotros en el segundo tiempo nos tiramos un poco atrás Y le dimos campo y pelota a ellos ¿Para qué? Para contraatacarlos Y así les hicimos los dos goles Así les hicimos los dos goles Muy bien, Entonces tales. por eso a esta hora tengo que cobrarles a la mayoría de periodistas de este país que dijeron nacionalmente que la obligación era de Argentina, por eso nosotros no ganamos nada. Hay que exigirle a los jugadores, tenemos una selección para exigirles, porque le dan cambio a un tipo en, en Brasil y llega y dice es que no, la obligación es de Argentina, la obligación es de nosotros también. Porque entonces, ¿cómo vamos a ganar algo? Menos mal, Rafa, que tenemos jugadores. Que muy buen techo ahora porque son hechos a la europea como James Rodríguez y él dijo, ya es hora de ganar algo, ya es hora de ganar algo así que, mire eso no es gratuito que llegue el señor Queiroz porque ni Queiroz es un mago ni, ni el señor ni el señor Peckerman es tan malo lo que pasa es que si sí estoy de acuerdo con Rafa aquí se demuestra una cosa el señor Peckerman regaló los partidos a la Argentina y no le hice lo más grave en la era Peckerman no le hicimos un gol a la Argentina, que es lo más cruel que, que tenemos. ¿ah? Y jugamos 10 partidos con ellos fútbol? y perdimos 6 y empatamos 4. Ahora se demuestra que sí tenemos con qué ganarle a la Argentina. Si planteamos bien los partidos, porque ahora tenemos equipo. Con Peckerman teníamos individualidades. Así es. ¡Uf! ¡Qué frase! ¡No me desmayé! ¡Qué frase! Ahora tenemos equipo y antes eran individualidades. ¡No! La salesitas, me desmayé Tome yogur Oiga Para que no desmaye, el no, no, no, no. Vamos a esta pausa y ya regresamos, permiso Me desmayé Tome yogur Llegó la hora del yogur colanta Yogur griego, rico en proteínas Es lo máximo, además bajo en grasa A mí me encanta el yogur de búfala colanta Delicioso, cremosito, rico en proteínas A ah, y se consume con cuchara. Hmm. Y yo prefiero el yogur tradicional de colanta. Con trozos de fruta y agradable sabor. Y ese es el Super Boom. Yogur con cereal. Especial para la mañana, para la noche, para cualquier hora del día. Y a mí que me den un yogur más ligero. Sin fruta. Delicioso. Me encanta su sabor. En cambio yo prefiero el yogur vida. Especial para elevar las defensas. Yo diariamente se lo doy a mis hijos. Y el yogur Sly like, con cereal y arándanos de colanta. ¿Qué tal? A mi señora le encanta y a mí también. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia TV en Grande.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 En el debate de la Copa América Direct TV, que es la casa del fútbol. Bueno, eh, hoy o ayer, a final del partido, los hinchas de Colombia hablaron así sobre el triunfo del combinado patrio. Los hinchas de corazón con el King. La... Señoras y señores, aquí en la carrera 68 con la 97 es el sector de Castilla en la ciudad de Medellín Vamos a saludar al hincha de corazón colombiano porque ganó Colombia Argentina, ¿le gustó Colombia, joven? Con el corazón lo grité, con el corazón, Colombia el mejor, vamos por la copa Joven, ¿cómo me le va? ¿qué ha hecho usted, hombre? ¿te Muy gustó bien, Colombia? Adiós. ¿Te gustó Colombia? Excelente, muy bien, muy buena por Messi, no lo dejaron ver ni media ¿Nada? Nada, nada, de nada Joven, a usted le gustó Colombia? Sí, mucho ¿O algo le gustó más? El de Martínez El de Roger Martínez, que oh, joven, ¿cómo me le va? No, bien, bien, porque estamos orgullosos de la selección y empezando con esta Copa América Ya nos ganamos los tres, los tres primeros puntos Y para adelante que vamos a llegar a la final ¡Vamos, Colombia! Es el pueblo colombiano aquí en el sector de Castilla. ¿Le gustó Colombia? Gracias, señor. Feliz Día del Padre. ¡A te quiere! ¡Ay, ay, ay! No me haga llorar, muchacho. ¿Le gustó Colombia? ¡Claro que sí! ¿Qué piensa de Colombia? ¡Lo mejor, la mejor! A ver, ¿usted qué? ¡El mejor, el mejor! Ese es el mejor! A ver, joven, ¿y usted qué dice? Yo digo que el triunfo de Colombia fue el mejor regalo que nos pudieron dar los colombianos, el mejor regalo del Día del Padre. Gracias. Gracias a los jugadores. ¿Usted qué dice de Colombia joven? Vamos a ser campeones, vamos a ser campeones. ¿Usted qué dice muchacho? 2-0, 2-0, apenas, apenas 2-0. Apenitas, apenas. Vamos a levantar esa copa como la levantó el Junior de Barranquilla. ¿Y qué dice la perrita? Super. Sí, hola, hola, ¿cómo se llama? Gina. Hola Gina, saludame al papá. Que no estén miedo porque Colombia tiene perrenque! Tócame esa la paisaje. Oiga, se ganó y se jugó bien. Sí, se ganó, jugamos bien. Sí. Sí. Hay que darle... Alegría a este pueblo, ¿le gustó Colombia? Me gustó mucho, Sí. la verdad Ese era el partido más difícil que tenía Y creo que vamos a pasar a la otra ¿no? ¿Y usted qué dice, joven? ¿El partido qué? Excelente, excelente, tenemos selección Para muchos muchachos, tenemos espero para ganar Muchos partidos, vamos con esta copa, vamos, vamos ¿Es tu novio? Sí, sí. ¿Él juega fútbol? No. ¿O solo es play? No, yo ni eso ¿Él no hace goles? Así es, porque ya no puede Ah, ya no puede, lástima hombre Ahora estoy una pastillita Listo, háganlo ¡Qué belleza de bebé! ¡Feliz Día del Padre Hombre y ganó Colombia! Ganó Colombia y en ganado. le ganamos al mejor y somos ya los mejores aquí en Antioquia y en Colombia. ¿Usted dónde vive aquí en Medellín? Yo vivo aquí en Castilla, en este hermoso barrio. Oiga, yo vine a Castilla a ver este pueblo tan querido. Muy bueno, aquí todos son bienvenidos. Todos vengan para acá para la 68 del Boulevard. ¿Usted le gustó el partido de Colombia? Le gustó, estuvo excelente. Después de 11 años le ganamos a Argentina. ¿Él es tu novio? Es mi hijo. ¡Ah, es tu hijo! Oiga, pero está muy grande. ¿Y quién le puso esos cachos a usted? No, el no los me puso. los compraron. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal Colombia? Uh, mejor. Sí. sí. ¿Y usted qué dice, joven? ¿El partido qué? ¿Qué piensa? Hermano, yo creo que la, la selección Colombia está para ser campeón. ¿no? ¿Cuántos rosarios rezaste? Todos. Todos. Pero, pero... Eh, lo mejor que tenemos, yo creo que la selección va a ser campeón Oiga, ¿el partido de Colombia qué? Súper, muy, ¿Sí? muy interesante, estuvo muy bueno el partido ¿Usted ¿Sí, cómo se llama? Miguel Ángel ¿Miguel Ángel? ¿Y cómo se llama a su papá? Eh, Carlos Ah, sí, ¿le gustó Colombia? Sí, claro. Qué belleza, vea con la niña. Señor, que Dios lo bendiga. Feliz Día del Padre. ¿Colombia qué? Colombia, Colombia está para grandes cosas. Vamos a ser campeón y lo vamos a, a triunfar sobre todos los equipos, ante toda la convivencia. Qué maravilla. Dale un besito a la señora hombre. Dale uy, uy ya, ya. Ya ya. que estamos en horario, triple A. El hombre locutor. ¿Te gustó Colombia? Ay, señoras y señores. Una nómina de lujo. 11 años sin ganar a la Argentina. ...hoy ganamos... Sí, sí. ...¿cómo hablas vos en radio cómo es? ...no, normal, el sabor, el sabor... Sí, sí. Sí. ...señor... ...aquí estamos señores, Colombia... ...profesor mío, vea, fue profesor mío... ...primer semestre... ...y gana tanta plata el hombre... <risa> ...señoras y señores, aquí terminamos... ...con este pueblo berraco colombiano... ...un aplauso muchachos... ...bueno, los hinchas de corazón... ...felices como siempre... ...ganó la selección... ...y gustó, que es lo más importante... ...y además, porque hacíamos tanto tiempo... ...que no le ganábamos a Argentina... ...asignatura pendiente del técnico anterior... ...bueno, hoy lo podemos disfrutar, lo podemos gozar... ...gracias a la alcaldía de Medellín... ...que colocó eh, la pantalla gigante... ...colocó un evento de inclusión... ...para toda la comunidad... ...y la gente vivió y gozó de principio a fin... ...a mí me tocó ver el partido en Comunidad de Fe... ...allá también estuve, montaron... Habían tres pantallas gigantescas ¿eh? Con el pastor eh, Andrés Macmillan. Macmillan Ahí estuvimos con Andrés Macmillan Ayer eh, en eh, El Centro Internacional Aquí en San Diego Comunidad de Fe Y pudimos vivir y vibrar El partido con toda la comunidad Porque eso estaba full Bueno eh, Conclusiones de Colombia Del triunfo, señor Luciano bueno, yo quiero dejar una constancia Déjela, tranquilo Aquí tomamos nota Que yo andaba con la boca abierta Estaciado Escuchando esa cátedra de fútbol Nadie ha dicho que el pressing es atacar en Gallada Eso no lo ha dicho nadie Lo acabé de descubrir hoy ¿Sí? Pero, pero, ojo un detalle Queda la constancia Mientras yo estaba con la boca abierta Escuchando semejante disertación. Yo, como hubiera gustado Que la cámara hubiera hecho un recorrido Charrua y Velosa pegados del celular la voz y el gordo pegado del computador. No le paró bolas nadie excepto yo. Así que, Osorio, si usted se ha agradecido, me debe agradecer. No, no, es que... que el único de no, no, este panel que, no, que no, se dignó no, no, no. escucharlo no, no, no, con atención... No, no, no, no, no. Fue la, este pobre no, que ha equivocado, señor González. No, no, Yo hablo para va. los televidentes en Colombia y en el exterior. Que no saben seas amargado, de Luciano, Decir que no, ganó Colombia, que estás feliz. No, ¿Qué te cuenta? De no, no, verdad, te cuesta no, decir que feliz, estás feliz que ganó Colombia. Ni feliz, es increíble. Ni feliz ni aburrido. La selección a mí nunca me va a resbalar. Va. Porque tengo mis. Ya eso lo no Y no será vos a quien particularmente. No, pero es increíble, ganó Colombia. La situación. Muy simple es que Hubo ganó bien. Colombia Pero ojo, ah. no caigamos en el chichombianismo Ya hablaban allá ahorita los hinchas de que seremos campeones Se dio un pasito así de chiquitico Faltan pasos para muy eso, grandes para llegar a eso Por eso yo estoy con la frase Porque yo a esta hora no estoy echando campana al vuelo Diciendo que vamos a ser pues campeones que estaba no, echando campana Yo al vuelo. me quedo con la frase de Queiroz cuando le ganamos por goleada en Lima, que hacía rato no, no perdía Perú, él dijo, eh, cuando inmediatamente aparece el periódico está preguntándole, profesor, entonces va a ser campeón de la Copa América, entonces él llega y dice, oh, Colombia está para ganar próximo aquí, partido, además de eso es un que imita, él dijo Chistoso. textual el Profesor, que la tiene este... más clara que nosotros Dijo, Colombia está para ganar el próximo partido Así de sencillo ¿Quién quiso decir con eso? Paso a paso lo cierto es que en seis años y ocho meses que duramos con Peckerman, nosotros decíamos antes de un partido, ¿cómo amanecerá Ospina? ¿no? ¿Cómo amanecerá sí, James Rodríguez? Grande, Dios Realmente Dios, hay una diferencia en la dirección técnica impresionante, ¿no? La filosofía es muy simple, la de Queiroz, verticalidad, ya hablamos de la combinación de las de la 5P, posición, pase, etcétera, etcétera, profundidad y presión, ¿no es cierto? Ey, Pero que soy todos tienen que correr vea. con la pelota Ojo. y tío, todos tienen que correr sin Ojo, la pelota. Cita. Ditogo gallego la 5P. De aquí adelante, ojo, la 5P, precisión, pase, ojo, la posesión, 5P, personalidad, Ave María. Y presión. Ojo. Nueva bueno, frase que se introduce Argentina, al fútbol. Argentina era un rival que era para medirle el aceite a Colombia. Y mire que con todos los problemas que tiene Argentina, obviamente es Argentina Y para Colombia era un difícil rival y sacó muy buen partido Y creo que lo que ha hecho Colombia da para pensar mucho más con ese equipo de Queiroz Se le dio todo a Colombia porque seleccionó Muriel al comienzo del partido Ingresa Roger Martínez y es el que termina convirtiendo el primer gol la verdad, Colombia dio gusto verlo en la cancha, presionando desde el primer momento. No dejó jugar a la Argentina. Muy bien, Ospina. Muy bien, Davinson Sánchez. Muy bien, Mina. Muy bien, Estefan Medina. Muy bien, Barrios. Excelente, James. La verdad, Colombia dio gusto verlo en la cancha. Ganó bien y de forma importante. No le ganó a cualquiera, le ganó a la Argentina. Bueno, ahí estaba entonces las el conclusiones papá de, ustedes, de Colombia. Hacemos la pausa y ya regresamos con ustedes. Y la, y la pausa la hacemos a nombre de Funcron, porque en Funcron, óigame bien, óigame bien, en Funcron tenemos el servicio de corte, estampación, sublimación, vinilo, textil y mucho más. Si buscas desarrollar tu marca, estampación, de campañas publicitarias, políticas, llámenos. Funcron 16. ...años estampando tus ideas... ...síguenos en Instagram como... ...estampados-funcron... ...y estamos con DirecTV... ...la Copa América... ...viva la de principio a fin... ...con DirecTV... ...y desde cuotas de 10... ...usted puede hacer recargas desde 10 mil pesos... ...si sí, Juan Fernando Quintero que está aquí a mis estás ...no se pierde a la Copa América... Yo menos, para eso tengo a DirecTV Y yo ya empecé a ver los 26 partidos de la Copa América en HD con DirecTV Recuerde que hay cinco partidos en exclusividad, si no tienes a DirecTV no los vas a poder ver a todos Que no te pase lo del Mundial, marca el numeral 332 o compra tu DirecTV prepago Cómpralo en Medellín, 605-2630, 605-2630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 Por ver crecer el fútbol antioqueño. Liga antioqueña de fútbol. 90 años de ver rodar la pelota. Soy antioqueño toda la vida. A de la chagua, de la chagua, de la chau, chau, chau. ya soy antioqueño. Toda la... Ya vuelve el super debate, por Antioquia, TV en Grande. Si compras Chance Manual, tus sueños.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 todo, todos los resultados de la Copa América... ...Direct TV con el nombre del termómetro... ...Carlos Alberto Arbeláez, buenas noches... ...Buenas noches, Rafa Molina, este tema del termómetro... ...hablamos hoy de la Copa América... ...que comenzó este fin de semana... ...los resultados del viernes, del sábado, el domingo... ...las posiciones de cada grupo... ...y también cómo se va a jugar la próxima fecha... ...teniendo en cuenta el partido de Colombia... ...que será el día miércoles... ...los resultados entonces de la Copa América... ...este fin de semana... ...Brasil 3, Bolivia 0... Perú 0, Venezuela 0, Colombia 2, Argentina 0, Paraguay 2, Qatar 2, esta tarde, Uruguay 4, Ecuador 0. Mañana segura el partido entre Japón y Chile. Las posiciones en cada grupo están de la siguiente manera. En el grupo A, primero Brasil 3, segundo Perú 1, tercero Venezuela 1 y el cuarto es Bolivia que no tiene puntos. En el grupo B en la Copa América, primero Colombia 3 puntos, Don Luciano, segundo Paraguay 1, tercero Qatar 1. Y el cuarto es Argentina, que no tiene puntos. En el grupo C, primero Uruguay 3, segundo Chile 0, tercero Japón 0 y el último Ecuador 0. Y la próxima fecha de la Copa América, para hablar del partido de Colombia, el día miércoles, Colombia enfrenta a Qatar y Argentina se mide a Paraguay. Es todo, Rafa Gol, Linares. Bueno, muy bien, don Carlos Arbeláez. ...y vamos a hacer una ronda sobre Atlético Nacional... ...que esta semana ha presentado a su técnico... ...oficialmente al profesor Juan Carlos Osorio... Luciano ...pues hizo lo mejor el Nacional... ...hizo la mejor contratación de todas... ...la clave del, del equipo... ...le hizo el equipo verde... ...atendieron el clamor popular... ...lástima que aquí no hubo clamor popular... ...aquí en esta mesa no se sumaron al clamor popular... ...porque... Sirviendo de instrumentación para otros intereses ajenos Decían que era imposible que Juan Carlos Osorio fuera técnico del equipo verde de la montaña Sirviendo de cornetica los intereses ajenos Porque yo sé de dónde provino esa información Resulta que Juan Carlos Osorio ha llegado Ha sido claro Aquí no va a ganar nadie de cuento El que no trabaje se fregó Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué le van a traer? ya faltan los jugadores que le vayan a traer porque le está pidiendo gente para armar su proyecto y de acuerdo a lo que le vaya llegando ese proyecto se va perfilando Pedro Osorio Ayer hablé con el profesor Juan Carlos Osorio Un largo rato estaba el hombre como distensionado y quedé a hacer una tertulia con él mañana yo, del Medellín, pero como yo hablo con la gente del fútbol entonces mañana tengo una tertulia otros no pueden, otros no. ¿Qué es? yo tengo la tertulia mañana con el profesor Juan Carlos Osorio para hablar de, para hablar de fútbol. Y entre otras cosas, pues ahí entre chanza y chanza estamos hablando de los clásicos. Entonces yo le dije, pues en los clásicos hagámonos pasito, porque él casi siempre nos ganó los clásicos. Así que Alexis Mendoza, que me está escuchando a esta hora, prepárese para, para los clásicos, porque los clásicos con el señor Juan Carlos Osorio son con papa y yuca. Bueno, si no cobro yo, cuando cobro? Hace ocho días dije, están colocando desde Londres que acaba de arreglar Juan Carlos Osorio con Atlético Nacional el doctor Ardila, ¿no? Después decían que no, que era Alexis García, que Alexis García, que Alexis García, que Alexis García y aquí lo teníamos muy claro. Bueno, bueno les, les voy a tirar dos jugadores que Nacional, eh, bueno, dijo Juan Carlos Osorio, entre otros casos no le paramos... Háganme si tocarte, porque así aprendo algo de periodismo contigo. me tocarte, ahí está, así aprendo algo de periodismo contigo. Ha dicho, ha, ha, tico, dicho ha, ha, de aquí, un... ha dicho... este es aquí ah, el, el areópago ah, del periodismo. Ha dicho el profesor Osorio que bienvenido Monetti, ojo, y si viene Loaiza, bienvenido, porque a Monetti lo devuelven definitivamente, hoy hablé con Argentina, lo devuelven porque no va a ser opción de que te compra. Y hay dos jugadores que interesan Atlético Nacional, lateral izquierdo pueden, apunten ya, Marvin Vallecilla de Bucaramanga, vale. interesa a Osorio, y Cristian Rivera, un excelente volante mixto del Deportivo Cali, interesa al Atlético Nacional, están hasta ahora hablando, todavía no hay nada definido. Muchas gracias al doctor Antonio José Ardila, que fue el que cerró el negocio con Juan Carlos ah, Osorio. Pero no llegaba la de... no llegaba llegó, a la llegó, acá no llega Osorio, Osorio sí. no va a ser el técnico de Nacional. ¿Dijiste o no? Se desapareció lo toda digo, la semana no en radio dijo, Lo dijo, Sí, lo, lo dijo, dijo Bueno Lo dijo, dijo. Lo dijo. Me Muchas me gracias me a los hermanos tira que fue el que cerró el negocio con eh, Juan Carlos me Osorio me conozca, Y que malo puede cerrar que le dé el norte al si equipo nacional, nacional que necesita Y no era Alexis No era García era Alexis Recuperar esa identidad del fútbol Que ha perdido el equipo verde después de que se fue hace unos años para dirigir la selección Primero Rafa, le voy a el responder campetazo. rápidamente a Luciano Que me parece que no tiene memoria Papá de uh. Uruguay, Argentina, no creo 1930, final de Copa del Mundo y ganamos y, no en la, y en Argentina fútbol, le ganamos en la casa En la casa es en Argentina el ganamos que la Copa América que hablé Te en respondí, los te no hablé respondí, ¿Te respondí con, todos los con títulos te respondí, clarito Una, Un partido de campeones del mundo Está más que respondido Nacional, bienvenido el profesorio, excelente técnico, ojalá le den todo lo que él necesita, lo que él solicite. La situación económica de Nacional no es buena, no es buena, ya lo ha dicho su propio presidente, el señor Juan David Pérez, pero dentro de ello hay, existen jugadores que van a regresar a Nacional, que seguramente traerán un fútbol diferente al que presentó anteriormente en los partidos, y también a esto hay que sumarle a la posibilidad de dejarla en barrera que sigue siendo una de las posibilidades para Atlético Nacional. Bienvenido al profesorio. Capacidad tiene de sobra. Ojalá le vaya bien en Atlético Nacional. Bueno, eh, la pregunta de Rafa Gol pensando en grande era ¿En Medellín. Vamos a decir sí, si quiere una ella. línea. Sí, sí. A ver, dos sí, líneas. Yo dos. voy a decir dos líneas. Dos líneas, líneas del Medellín. Eh, el presidente y los directivos, en vez de sacar comunicados que la prensa tiene la culpa por dar nombres, digan la verdad que no van a contratar a nadie que no van a contratar Zaguero Central porque llegó Saiz, que es de la casa. Digan eso al menos, digan eso, porque Saiz no es mal jugador. Pero no vengan con cuento disfrazando las cosas que es culpable la prensa que Porque se inventan nombres. Yo al menos no he entrado en ese juego no. De inventar ningún nombre De inventar ningún nombre Cuando hace ocho días mucha gente escribió no. Que ya no el señor Andrés Cavi había, había pasado los exámenes médicos Yo dije en este programa que no lo sabía Que era carreta Que bueno. era carreta y que todavía no habían arreglado bueno. con él Y a esta altura no le han contratado bueno. nada Se me acaba el tiempo se me acaba el tiempo Rafagol, es para ya, vos, ya, ya. La pregunta no de Rafa Gol La pregunta de Rafa Gol pensando en grande La pregunta de Rafa Gol pensando en grande es cuántos títulos Dolor. tiene eh, el, el, el que más copas América ha ganado La respuesta la tiene el director de los Juegos Nacionales de Indeportes de Antioquia, el doctor Luis Cuervo Buenas noches, doctor Cuervo, ¿cuál es la respuesta? Buenas noches, Rafa Gol, soy Luis Eduardo Cuervo, gerente para los Juegos Nacionales de Antioquia La respuesta es... El equipo que más Copas América ha logrado en toda la historia es la selección de Uruguay, que ha ganado en 15 ocasiones. Esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gol. Aquí en la oficina, don Luis Eduardo Cuervo me ha atendido de maravilla en Indeportes Antioquia. ¿Y usted cómo ve a Colombia? ¿Será que nos va a dar para pelear esta Copa América? Soy muy optimista. Vi los dos partidos amistosos últimos, donde ganó ambos partidos por tres goles a cero. Eh, un nuevo técnico, un nuevo aire, un nuevo optimismo y estoy muy confiado en que esta vez Colombia va a ser muy buena representación en Brasil. ¿Cuál es la actualidad de Indeportes Antioquia y sobre todo usted, que va a ser la cabeza de ese grupo magnífico para representarnos en los Juegos Nacionales? ¿Cuándo son los Juegos, dónde es y cómo nos va a ir? Como no, Elkin, los Juegos Nacionales en este año van a ser en la ciudad de Cartagena como sede principal a partir del 15 de noviembre vamos a tener cuatro subsedes en el departamento de Bolívar que va a ser Magangué, Turbaco, Arjona, Carmen de Bolívar y unos deportes se van a practicar también en Cali y Bogotá estamos comprometidos preparándonos para que Antioquia por cuarta ocasión se retenga el título nacional de los Juegos Deportivos que se van a disputar en esta ocasión Claro, y hay un compromiso enorme del gobernador de Antioquia es un hombre del deporte, don Luis Pérez Gutiérrez Claro que sí, el señor gobernador ya nos giró los recursos que garantizan una excelente preparación de todos los deportistas, con todas las ligas, los técnicos, estamos al día con el pago de los 160 técnicos, ya firmamos con las 40 ligas que van a representar eh, en los Juegos Nacionales, estamos haciendo una preparación sin contratiempos. Y claro que muy concentrados para resolver cualquier inquietud que se presente y no haya ninguna dificultad para que tengamos una excelente preparación y por supuesto exigir los mejores resultados en los Juegos. Dirigente del Deporte en el Deporte, él es Luis Eduardo Cuervo. Que siga ya Rafa Gol. Rafa, un saludo muy especial. Bueno, eh, por favor Luciano, un número del 1 al 223. 45. El número 45 corresponde... A Silvio Cano en Campo Valdés, dos personas ven el programa, un hombre, una mujer. Osorio, de rapidez. El número 2, Daniel Barreto de Pereira, tres personas ven en el programa, dos hombres una mujer. 71. El número 71 corresponde a Néstor Jaramillo Santa Siete personas ven en el programa, cuatro hombres, tres mujeres. 102. El número 102 para Pedro José Obando en el municipio de Bello. Dos personas ven el programa, un hombre y una mujer. Ganó. Cuatro. El cuatro. número cuatro Corre, responde a Mélida Rendón en San Pío Una sola persona en el programa, ella ganó premio. A ver, de, de uno voz. al 799, 500. respondieron bien. 500 gana con nosotros Mateo Carvajal, respondió bien. Bueno, y el 100, 100 gana con nosotros Fernando Pulgarín. Bueno, despido el programa, vitrinazo, Pedro Posada, Carlos Díaz Jaime Hurtado en mi cola. También para la gente de Comunidad Cristiana Fe, Andrés Macmillan, para Carlos Calle, para Tutti Chamorro y Víctor González Scott, porque los padres de Tutti están cumpliendo 70 años de boda. Carlos Chamorro Mora y Oliva Arboleda de Chamorro. Para don Jorge Posada y toda la familia Posada Salazar en la Floresta, felicitaciones, qué buen negocio montado. Rodrigo Montaño que a esta hora nos ve en San José, California, para Francisco Duarte que está de cumpleaños. Para Dubán Tuberquia, Miguel Cortés, Esteban Sosa, Juan Carlos Sosa, hinchas del Medallo. Para Pompín, Chucho Ramírez, Miro Jiménez, César Giraldo y Diana Patricia Hernández. Para Doña María Betancur Vive, Adrián Pérez allá la floresta y para Jerónimo Diosa. Para Sebastián Posada y toda la gente de Parrillada Argentina Cambalache y para Sebastián Arredondo de Milagros, Panadería. Aquí está la fotografía, 70 años, casados, Carlos Chamarro, Olivia Chamorro, Arboleda, Chamorro, 70 años. Chamorro, Chamorro, Chamorro, feliz cumpleaños, 70. Bueno, Ahí quiero todo, llegar yo. Feliz día del padre. Para todos y recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré y así mismo olvidé, porque solo tú Dios me hace vivir confiado. Dios le bendiga, permiso. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia.